familia, les traigo un video diferente, esto no es un tutorial ni alguna explicación o alguna noticia sobre Aplan, pero tiene que ver con Applan. Como pueden ver, aquí estamos en Río, tengo una construcción. ¿Por qué estoy construyendo aquí y por qué les estoy enseñando? Porque me gustaría que me ayudaran a terminar esta construcción para regalarla una buena causa. Los sábados por la tarde, Aplando y Seppuku, que es otro de los primeros jugadores de Apland, tienen un show en Twitter, en, ¿cómo se llama? Twitter Spaces, donde invitan a los jugadores a platicar sobre sus proyectos. He participado en esto, donde he hablado sobre el barrio, el nodo de Winnetka y de mi canal en, en YouTube para que así la gente sepa de, de lo que estamos haciendo en la comunidad de habla hispana. Hay un jugador que es este, uh, también es jugador de aplan. Él se dedica a ayudar a las personas en Kansas City en Estados Unidos que son indigentes, que no tienen dónde vivir y viven en la calle en sí. Entonces, lo que él está haciendo, él está... Él está dentro del juego para ver si puede sacarle ganancia y usar esas ganancias para ayudar a esas personas que no tienen donde vivir creo que es una buena causa esta fue la tercera cuarta vez que que lo escuché hablar de este proyecto en la vida real estuve revisando su página en twitter a ver qué tanto qué tanto puedo ver no tiene ninguna ningún Discord ni nada Creo que apenas está empezando esto. Pero me... No sé. Me gustaría ayudar de alguna manera a este jugador. Y la forma más simple que se me ocurrió es empezar una construcción. Y regalar, regalarle la, la propiedad con la construcción. Para que lo venda. Y ojalá le saque algún beneficio. Y pueda ayudar a esas personas indigentes en la ciudad de Kansas City en Estados Unidos. Por eso es la razón que estoy haciendo el video para pedirles que si quieren, claro, no tienen que hacerlo, pero me gustaría terminar de construir este edificio en menos de 30 días para regalárselo a nombre de la comunidad de habla Hispana. Si tienen algún Spark que no están usando o si tienen unos Spark Sparks libres por una hora, dos horas en lo que comienza otro, otro edificio, otro tren y lo quieren poner a, a buen uso, una buena causa. Aquí hasta la dirección. Tengo mis propiedades aquí que tuve la, la suerte de comprarlas en Río, aquí por la costa, en la isla. Y si quieren hacerlo, se los agradecería muchísimo pero me gustaría que la comunidad de Teablan tome más en cuenta a la comunidad de habla hispana y que vean que nosotros también, que también nosotros nos preocupamos por otras personas. Una forma muy sencilla, no es nada del otro mundo familia. familiar, no, con esto no se va a resolver la pobreza en el mundo, pero si ese jugador hace lo que ha estado diciendo las últimas semanas, Ah, qué bonito sería que nosotros, aunque sea, contribuimos con un granito de, de arena para este proyecto. Y lo que haré, durante cada vez que haga un video, voy a mencionar este proyecto. Me gustaría que dentro de un mes, le podamos regalar esta construcción a ese jugador a nombre de, de nuestra comunidad. Una vez más, aquí está... La dirección por si quieren uh, donar sus sparks los que puedan uh, el tiempo que puedan para hacer algo algo bonito en el dentro del metaverso. pero eso es todo, familia. Nada, nada del otro mundo. A uh, muchísimas gracias por, como siempre, por apoyarme. Espero que los videos los está ayudando. Por cierto. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el juego me la pueden hacer aquí o por el Discord si, tienen, si quieren que haga un video de algo en especial, déjenmelo saber, son los videos que, que más disfruto, que sé que la comunidad es lo que quiere aprender sobre el juego y luego se me olvida, muchas veces ya sé de algún tema, se me olvida que muchos de los jugadores nuevos aún no saben de ese tema o a lo mejor ya hizo un video pero no lo encuentran en la lista de los videos. Una vez más, muchísimas gracias, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.